De, de, de, de. Eh, un edificio se derrumba en, en Medellín y está contaminando virus. Gracias por ver Noticias Benito. <risa>